La última es que anduimos en esta bicicleta se portó muy bien, excepto por la horquilla. Que si bien se portó bien, está seca y vamos a intentar hacer algo al respecto. Aparte de intentar aumentar el recorrido porque en YouTube me dijeron que era posible. Si YouTube dice que es posible, debe ser cierto. <risa> tenemos la horquilla, asquerosa <risa> la voy a limpiar un poco y vamos a ver qué podemos hacer con ella esta suspensión hasta ahora se ha portado bastante bien y me encantaría que durara en el tiempo así que creo que la única manera para lograr eso con una horquilla de esta gama es manteniéndola mucho más seguido que una horquilla de mejor calidad así que vemos que tenemos acá se pueden ver algunas marcas en las barras y eso quizás se pudo haber evitado pero estamos recién conociendo este modelito y vamos a tratar de que no se deteriore más aquí vamos a hacer el cambio de recorrido pero aquí está lo más importante que es hacer que la horquilla ande lo mejor posible no sé si les había mostrado antes que esta horquilla ahí adentro lleva unas esponjas y ahí está el guardapolvo con los retenes no se ven en mal estado pero necesitan una limpieza y lubricación urgente y eso que esta horquilla tiene dos salidas una salida dos salidas lo primero que quiero hacer es sacar esta esponjita que debiesen estar lubricadas pero están bastante cochinas Están bastante lubricados, de hecho. Esto, esto lo debería estar haciendo con un paño más limpio, pero no tengo nada más. Sacrificios se han hecho en este canal de YouTube. Y ahora les toca a un par de viejos calcetines. Para que esto quede lo más limpio posible. No queremos pelusas, no queremos nada raro. Le voy a sacar el aceite antiguo, esta estas esponja. Para dejarlas más secas y tratar de ponerle un aceite de mejor calidad. No era muy económico, pero si es caro es mejor. O oh, eso es lo que la gente cree. Y estos los vamos a meter acá, remojando las esponjitas. Muy bien. Ahora vamos a intentar meter esta esponjita que está goteando en aceite. No es tan fácil, mi amigo. Ya, pues, ayúdame. Esta torcida, ahí está. Esa es una. Vamos a lubricar la otra de inmediato. Y eso, eso debería mantener el sistema más lubricado. Ahora eso no va a ser todo lo que vamos a hacer porque esta horquilla necesita la mayor cantidad de ayuda que podamos darle. Ahí está la segunda. Y otra cosa que vamos a ocupar es esto que es una grasa, es una grasa liviana hecha para fricción, hecha para sellos, rines outstanding slick and lubricating, ya dice que es súper buena. Justo acá. Con todo este cariño, esta horquilla se debería dar con una piedra en el pecho. Lo estoy poniendo bastante porque quiero tener la mejor posibilidad de dejar esta horquilla andando bien. Sobre todo porque le vamos a hacer un cambio de recorrido, que ojalá que funcione. Tengo muy, muchas esperanzas. Vamos a dejar las botellas de lado por un rato. Y ahora nos vamos a concentrar en las barras. Calcetín sacrificado. Es calcetín bien ocupado La teoría dice que la modificación de esta cosa viene por acá Así que nos vamos a meter a descubrir que hay acá dentro Oh dios, Estaba está apretado Acá en teoría hay un resorte con unos pasadores Ahí está el resorte y están los hoyitos de los pasadores. Ahora, ¿qué hacemos con esto? <risa> no tengo idea. Esto es lo que tenemos en el banco de trabajo. Y esto es lo que tenemos en internet. Entonces, nos dice que mientras más bajemos el pasador, más recorrido vamos a tener. Si vamos a hacer la web mal, hagámoslas como la mierda. Así que yo intentaría correr ese pasador al recorrido máximo. Aquí donde estamos, tenemos 100 milímetros de recorrido. Que los podemos modificar a 120, sumando 2 centímetros. O 130 O 140 Buena idea, mala idea, creo que es una pésima idea Pero hay que hacer lo que hay que hacer Nada nos va a detener Absolutamente nada Espero que esto sea suave e indoloro Una modificación limpia Tiene que pasar por el otro lado No avanza en nada Esto está descomprimido esto está totalmente descomprimido. Eh, ¿Con qué te doy esto? Sin esto. Con esto. Acá hay uno. Ahí. ahí. La, la llave ya no está no, está no está apañando para nada. ¿Cómo llegamos del orden al desorden tan rápido? Vamos, ¿qué te puedes? Ahora sí se está moviendo. <risa> más persuasión. ¡Oh no! Eso era lo que no quería que pasara. Ya, tenemos el pasador fuera. ¿Nos vamos a ir a 140? Esa es la teoría. Y ahora hay que meterlo ahí. Y meterlo de vuelta es más fácil. Mis vecinos deben estar felices. Pero la bicicleta más feliz. ¡Listo! Eso es todo y se supone que ganamos 40, pasamos de 100 a 140. Esto es una pésima idea. O. Disculpen el desastre acá adentro, insisto, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Me cuesta creer que 40 milímetros se pueden lograr de una manera tan simple. No lo vamos a ver hasta que armamos la horquilla. Voy a limpiar las barras con alcohol. Y un calcetín, <ríe> un calcetín limpio. Tenemos las barras limpias, tenemos las botellas lubricadas. Y ahora viene acercándose el momento de la verdad. Aquí hay que tener mucho cuidado con piñizcar el guardapolvo. Oh, entra, entra una y sale la otra. No, Ahí está. Uep. Uep. Me tengo que la horquilla va a quedar de 20 milímetros. <ríe> ¿Cuál era el del rebote? Este era el del rebote. No tiene ni un sentido que haya cambiado de 100 a 140 100 es cross country, 140 es trail Llegó el momento la verdad Le vamos a echar aire y si la inflamos y esto se alarga mucho Logramos el objetivo de alargar el recorrido Y funciona o no, ya no tengo tiempo así que nos la vamos a llevar al cerro A probar cómo quedó el tema de la lubricación La F lo último que se pierde Oh wow esos son los 100 Y ya tenemos 11 centímetros de recorrido <risa> no, lo, ¡No, Se está alargando bien, ¡Qué hicimos! ¡Qué hicimos! Se sigue alargando Oh, Esto va a estar carnaza Que no se parta en dos la verdad No puede haber sido una modificación tan simple 100 PSI Oh, no puede ser. 140, weón. ¿Qué dicen los números? Pie de metro para parecer más profesional. Este pie de metro mide hasta 15 centímetros. 16. Le vamos a pedir el FUA 14,5. 14. 14... <risa> Miren esta weá. De guardapolvo a barra. Hay 14,5. No puede ser la weá. No puede ser. <risa> esta, esta es la más peligrosa que hemos hecho. ¿Ok? La talon tiene exceso de lubricación, exceso de recorrido y exceso de modificaciones. Falta la parte más importante que es probarla. La horquilla quedó hermosa. A pesar de los gracientas y, y asquerosa que la dejé. Recorre 114. No me quiero matar. <risa> Yo pensé que era un mito de pasillo la weá Gracias, gracias. Esta, ahora la queremos lo más baja posible. Creo que ya estaba lo más baja, pero. Más baja aún, por favor. <risa> esta, esta bicicleta se podría decir que viene como una bicicleta de trail disfrazada de bicicleta de XC. Si fue tan simple hacer eso, quizás que le podamos cambiar el ángulo. <risa> De hecho, se lo cambiamos, güey cuando, cuando supe esta bicicleta por primera vez, no tenía idea que se podía hacer Esta modificación, simplemente me gustaban los componentes, me gustaba un poco más la geometría Pero esto... Esto si funciona va a ser excesivamente bueno, mira esa horquilla, güey Yo pensé que iba... yo veía la modificación y pensaba que era hasta 120 milímetros Algo normal, pero esto es un 40% más de recorrido no tiene sentido Oh, Iván La primera parte del recorrido Es muy sensible Y el ángulo cambió de todas maneras que se Esa talon no es la talon que yo conocía Esa, esa, esa bicicleta chopera Y da un poco de susto La rueda está la mierda Ya, le voy a poner pedales y no puedo andar. Estos son los pedales que venían en la TRIP ZZ Le voy a poner estos pedales porque los otros ya estoy un poco cansado de cambiarlos de un lado para el otro Voy a darle un poquito menos de un cuarto de vuelta a cada rayo Y eso me debería apretar la rueda lo suficiente Muy bien Eso se siente mejor Vamos a cerro por favor Oh no puede ser Ya está la presentación más rápida del mundo porque estoy pinchado mi tubular vale que para el delantero Oh, mi polera quedó en... Le cambiamos el recorrido a la Talon Estamos con 140 delante eh, La rueda delantera está perdiendo aire Apreté un poco los radios Ajusté los puños Me voy a poner la rodillera Parece que se yo, pero lo único que quiero es rodarla Para llegar abajo Oh, la escucho Pero aquí está ultra sensible Está perdiendo por la mierda Uh, el medio hoyo. ¡Ojo, oh, cómo está erosionada esa weá! Uh. Uh. Uh. Uh. Estaba perdiendo justo por acá. Pégate, pégate con lo que sea. ¡Ah, oh, qué horror cómo empezó esta weá! El síndrome del niño. Pinchado, weá. Esta arquilla se siente brutal. Estamos en las varas para variar un poco. San Cristóbal que está detrás de ese árbol Vamos a probar la talon con los 140 lubricados que se siente muy bien aún La barra no estaba marcada y se siente se siente refalosa. eso es bueno Vamos a limpiar un poco esto para que no tengan que trabajar tanto los guardapolvos El bloqueo funciona pero no tanto como antes No, funciona bien Retiro lo dicho, funciona bien Está con 140, mucho más alta de lo que estaba antes. Ajusté un poco los radios, creo que se los mostré. Le puse los pedales originales que traía la Trit, que no sé si la han visto todavía. Y eso es todo por, por el video de hoy día, ¿no? Mentira. <risa> Mientras más suspensión, más tipo doble se siente en la rigia. Es brutal es rígida, pero amortigua muy bien adelante ahora ¡Oh! ¡Oh! la horquilla va plantada va plantada y la rueda trasera va rebotando rebotando muy bien esto de andar en rigia Sexy No es que no esté sensible la horquilla, pero cuando salí de la casa estaba mejor Está acuático el día, cuático, cuático, cuático chuntala junta la línea, si no bueno, sino... Acá está la consecuencia uh. Oh, esto está súper zapateado oh. oh no, con velocidad uh. oh. El manual de esta bicicleta Es el medio impulso Es larguita de cola, la tonta La potencia podría ponerle una más corta Oh, hay un paraventa ahí arriba Qué lindo bueno. Eso fue interesante. A la vamos bien esta vez. Eso es como sangre. No, acá hay una marca. ¿Por qué te marca y tenía algo adentro, bueno? Pero esto no está seco. Sale fácil. Oh, ¿Qué es? Uh, te le tenía toda la fe. No se siente mal. Aún. Oh, en los neumáticos. No me Vamos tablón! ¡No, <ríe> oh. No no. No quiero llantear. <ríe> Vamos a sentir la rueda a tomar con el puente Seguro, ahí está la marca Estas ruedas flectas bueno. Bicicletas Económicas ¿Por qué no pueden ser más firmes? Estamos flectados con todo Quizás, quizás que no fue la rueda A ver La llanta se mueve, pero el neumático El neumático se mueve mucho más No saquemos conclusiones Apresura. Oh, se nos salió la cadena! No saquemos conclusiones, ¿qué? Vamos a Bueno, Se siente como una... se siente bien rebota como una rígida la horquilla por ahora Mejoró, está amortiguando mucho más La rueda trasera está casi perfecta La rueda delantera flecta La transmisión es primera es que se nos sale la cadena Pero venía puro padeando con los cambios está, Al principio estaba bajando en el cambio chico y el y el chiquitito de atrás, todo a cruzar la cadena, después lo corregí, ahora se salió. La verdad es que tiene el embrague, pero no le he echo la culpa porque estos dientes son normales, no son narrow road White. Y este circuito está más zapateado que la Arricón. Senderos como estos lo andan increíble. Increíble, increíble, increíble. Bueno, acá vuela. Oh, esta parte que viene no va a ser lo más agradable del mundo no veía nada uh, más de alguien se ha pasado acá oh, el zapateo buen. se me acaba de soltar el cráneo fue cortito e intenso pero si puedo hacer una acotación el circuito estaba muy zapateado estaba muy muy muy violento con la bicicleta y una bici rígida va a zapatear igual así que sigo pensando que estoy pinchado Qué rico Hoy día esta bicicleta lo digo todo uh, Mi cuello también Pensé que la horquilla iba a ser una revelación Pero teníamos algunas marcas Ahí están Clásicas de las que teníamos antes No están tan terribles Ni tan pegadas como al principio Pero hay que buscar otra manera de mantener Esa horquilla lubricada Los 140 recorridos se sentían Increíblemente sensibles, al menos en un comienzo cuando iba rodando por la calle camino a las varas pensé que iba a flectar, pensé que la rueda se iba a mover para todos lados pensé que la bicicleta se iba a sentir rarísima increíblemente se sintió bastante bien, lo único que estoy criticando en este punto para bajar senderos tan agresivos como los que hicimos esta salida es la potencia, porque es demasiado larga Siento que cada vez que los pedales empiezan a zapatear, automáticamente me tiran todo mi peso arriba del manillar y eso es una sensación que no me gusta Pero tenemos la potencia de la barata negra, así que Esto es mucho más corto, es casi la mitad, se va a sentir mucho mejor Para la próxima andada le vamos a dar un intento junto con algún otro medio de lubricación para las barras, que ya se me ocurrió algo Y sobre la transmisión es creo que primera vez que se me sale la cadena venía pasteleando como loco con los cambios, se me olvidaba que estaba mandando un 2 por realmente no me preocuparía mucho por eso, porque para el zapateo que hubo que se haya salido una vez, para mí, es más que suficiente o sea, no es más que suficiente, para mí está bastante bien probamos esta montura, que había comprado hace mucho tiempo y nunca la he ocupado no sé cómo salir a las tomas, así que ya vamos a ver qué es lo que ocurre los puños se siguen moviendo aunque siguen sintiéndose bien La pipa no está fisurada con el cambio de recorrido así que el cuadro aún sigue aguantando Fue una andada bastante violenta con esta bicicleta hoy día Los neumáticos son un punto que se podría mejorar porque están flectando Las llantas creo que simplemente se pueden apretar Y deberían andar bien porque yo la veo prácticamente perfecta La delantera igual Así que si bien esta bicicleta no es una endurera de tomo y lomo es una bicicleta que realmente te va a aguantar muchísimo maltrato Si es que podemos arreglar la horquilla Creo que sigue siendo una muy buena opción en comparación a bicicletas de más bajo presupuesto Llámese bicicletas de paseo Me dirijo con mucho respeto a la Marlin para no dañar los sentimientos de algunos sensibles Así que eso es todo por el video de hoy día Si te gustó todo el zapateo al que fue sometido a esta bicicleta hoy día, dale un like. Si tiene algún amigo que le podría interesar una bicicleta que está en el limbo de ser una bicicleta rica para el cerro para adentrarse en el mundo del enduro, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Me duele el cuello. Nos vemos en el cerro.